Hola, hola, buenas a todos, aquí comentando Un día sobre la taberna Y hoy volvemos con nuestro escuadrón enano Vamos a tratar de... Uh, no me gusta esto, eh, que sea un valle y dos, dos colinas así tan grandes Vale, vamos a sacar nosotros con... Vamos a salir con... Con un poquito de distancia hay que ser precavido, nunca se sabe Vale, vamos a hacer nuestra Maravillosa Formación Vale, más abiertos Más abiertos, eso es Que el otro día nos funcionó Bastante bien Me he asustado Digo, ¿ya está listo el tío este? Vale Estos cuatro en un grupo Perfecto, vamos a meter los Matadores en este bosque Porque nunca se sabe Eso es, vale, vamos a meter aquí estos vale mm, no me gusta no te... vale, vamos a meterlos aquí en medio aquí, este grupito de barbas largas este otro grupo de enanos aquí vale y esta otra de barbas largas por aquí para cerrar el grupo Perfecto, esto está bien, me gusta. Ahora vamos a cogerlos uno a uno y los vamos a cerrar en un grupo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la línea de dentro. Vale. Tenemos los martilladores y los barbas largas aquí cerrando. En el centro lo vamos a tener bastante débil, pero porque porque vamos a tener aquí a nuestro señor. A ver si con esto podemos cerrarnos. Bastante bien, vale, ok Vamos a coger Todo esto en un grupo, perfecto esto aislado y estoy aislado Los martillados, los, eso es Vale, perfecto, estamos, ok A ver cómo se presenta ¿Llegamos? Venga, le hinchamos la boca Un saludo Dime que los reventamos Oh, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va, ya va. Tum, tum, tum Vale, ok, bueno, empezamos Una primera toma de contacto te reviento Medio ejército Vale, eso está bien, me gusta Vale, me va a bascular Me está basculando hacia aquí, hacia la izquierda Eso no me gusta, ni un pelo Venga, otro cañonazo Oh, qué bien Uh, le ha hecho daño, eh Le ha hecho mucho daño Vale, vale, perfecto Uy, Vale, aquí viene con otra de... Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Oh, es que nos ha pillado girando los cañones. Qué feo está eso. Vale. Venga, vale, ok. Nos vamos orientando poquito a poquito. Vale, eso está muy bien. Vale, pues. Oye. Un saludo. ¡Buah! Wow, ¡Qué fuego cruzado, tú! Vale, un poquito... Eso es. Vale, vamos a poner esto un poquito por delante y vamos a meter ese fuego ahí, ahí. Vale, aguantamos. Nosotros no vamos a ir a buscar nada. Eso es, eso es, eso es. Ya me contarás tú qué tal. Vale, aquí estamos bien, aquí estamos bien, aquí estamos bien. ¡Epa! Vale, vale, no, aguantamos, aguantamos, aguantamos Si no nos tenemos que mover Si estamos bien así Vale, maravilloso Ok, el cañón que continúe su fuego, perfecto Ahora bien ¿Dónde están nuestros señores? Vale, vamos a ir por aquí Vale, perfecto Esto está eliminado, bueno, más que eliminado Ok, vamos a gestionarnos, vamos a colocarnos bien uh. Vale, eso está feo Venga Vale, vamos a ubicar estos aquí Estos vamos a chocar ya, vamos a colapsar con estos aquí Vale, ustedes aquí, ustedes aquí, ustedes aquí Venga, metemos daño Hay que meter mucho daño aquí Vale, con esto colapsamos en este lado Perfecto Vale, esta vamos a colapsar aquí con los carros Vale, aquí No, aquí está bien, aquí está bien Aquí está bien Uh, no tenemos el buff de liderazgo Ah, vale, que es permanente O sea, es constante Vale, vale Venga Venga, venga, venga, venga nada, los vamos a reventar solamente teniendo en cuenta el, vale, perfecto, perfecto vale, me ha querido meter mucho daño vale, eso va a volar por el aire, ok vale, vale no, no, nos agrupamos nosotros aquí que si no se quiere pegar tampoco vamos a ir persiguiendo a la gente para, que, para pegarnos vale ok por el camino reventaos a esta gente y así me cargáis vale uh, uh, uh, uh, uh. aquí podemos hacer un pelotazo aquí bastante bueno y hacer mucho daño así por un flanco muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien esto aquí vosotros aquí Podemos reventar a su señor Hombre, si giramos los atronaderos, yo creo que es bastante fácil, ¿no? Esto está bien, aquí estamos gastando mucho daño Vale, bueno, si esa unidad ya está Vale, ok, venga, venga, venga, venga, venga, los matadores por ahí Vale, esto está funcionando Vale, vamos a ir con la de martilladores ya para allá Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, perfecto, perfecto. Esta que huye más o menos. Vale. No acaban con él. Vale. Vale, hemos recuperado atronadores. Perfecto. Acabar de reventarlos. Vale, vale, vale. Pues nada. Ah, si no quiere, no. Vale, vale, vale vale. ¿Cómo están estos? Vale, ya llegando aquí Nos Vamos a quitar de encima ese cañón infernal, maravilloso Ok, estos huyen Normal Vale, colapsamos en su héroe Colapsamos en su héroe Si nos lo podemos quitar de encima, mucho mejor Vale, vale, vale, vale Perfecto, es una buena, es una muy buena Descarga, ojo, cuidado Vale, vamos de cara Vale Nada, esto está ya más que resuelto. Los matadrolls deberían estar reventando aquello. Perfecto, esto es una victoria apabullante. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, podamos pues darnos el gusto de reventar esto. ¡Ah, ¡Oh, qué bien! ¿Qué nos falta? Poco, no, poco o nada. Venga, reventarlo. Un buen hachazo ahí Contra este señor del caos Perfecto Nah, y con su señor muerto Ya hemos acabado Pero ya está Poco, poco nos va a quedar O poco les va a quedar a ellos Uh, uh, uh Es que claro, se ha girado Dime que lo evitáis Dime que lo evitáis Bravo, chicos Venga, venga, venga eh. Avanzad Vamos a re... ¿Qué ¿Qué queda? Queda el cañón y ya está. No, con eso hemos acabado. Venga, pues tú sapo el cañón. Un bufito de liderazgo ahí. Eso es. ¡Ah, perfecto. Has ganado la batalla, pero no lo cerebres demasiado. Los dioses no sonríen a quien han estado a punto de ser derrotado. Nah, hemos pasado por encima de este ejército brutalmente. O sea, hemos gestionado. El, el, el, la forma de cono o de, de, de semicírculo Nos protege un montón O sea, con eso somos indestructibles Aguantamos un montón El bufo de los barbalargas Apoya muchísimo en general Pero es que, claro, yo he pensado Ok, esta gente tiene caos Vale, armadura, armadura, armadura Armadura, armadura, armadura Bien Vamos a ponernos atronadores a punta para que tienen penetración de armadura. Vamos a poner barbas largas con armas a dos manos que con esas hachas a dos manos destruyen a muerte las armaduras. Vamos a meter martilladores que tienen muchísimo daño a, a armaduras. Y con eso solamente lo que más me iba a preocupar era la caballería que la hemos parado suficientemente bien con el cañón y las baterías de atronadores. Los mastines a lo mejor Los podía haber usado Él más o menos bien Pero bueno, yo creo que La derivación que hemos hecho de martillado es Al principio para, para mitigar la carga ¿Ha estado bien? Y ya, a partir de ahí ha estado rodado Él ha venido cargando Por nuestro flanco derecho Más o menos, un poquito orientado hacia ese lado Y con eso lo hemos parado Y ya, a partir de ahí nada, Hemos ido para adelante los matadores, bueno, no han hecho mucho trabajo, nos han quitado la artillería de encima, que, que no era su función, porque estaban puestos por si nos metía algo más titánico, en el sentido de, pues eso, infantería monstruosa o algo así, que el caos siempre suele ser dado a ese tipo de unidades, pero bueno, no sé, en general, bien, cada vez nos apañamos mejor y vamos mejorando poco a poco.